Te dejo el link en la primera línea de la descripción para que puedas verlo con un solo clic. Compra más barato y seguro con G2A. Chicos, bienvenidos de vuelta. Como ya sabéis, la temporada 3 continúa su camino y estamos a la espera ahora mismo, al parecer, de la llegada de un nuevo villano al juego. Un supervillano y según algunas filtraciones han encontrado lo que parece ser la guarida secreta del supervillano ahora dentro del juego online. Además se está especulando que este supervillano que llegaría a Fortnite puede ser Black Manta. ¡Oh, oh yeah! Así es amigos. Lógicamente, en este vídeo estaréis viendo todos los descubrimientos y detalles sobre Black Manta y su llegada al juego Y además, encontraremos la guarida secreta de este supervillano en el juego online Chicos, estará todo en este vídeo, va a ser demasiado loco Si queréis apoyar al canal, podéis colocar en la tienda de Fortnite el código Neox para apoyar al Neox Army Y al canal si os gustan los vídeos Suscríbete ahora mismo y activa la campanita del canal Para lograr llegar por fin a los 400.000 suscriptores por favor Si quieres ser tú uno de los tres ganadores del pase de batalla que estamos sorteando cada día Asegúrate de estar suscrito al canal con la campanita activada Haber dejado un buen like en este vídeo Y comentarme debajo en la sección de los comentarios ¿Cuál es tu ID de Epic Games? Una vez hecho eso ya estarás participando y os deseo mucha suerte a todos Chicos, oh, bienvenidos a Fortnite y bienvenidos de vuelta a la ciudad de Atlantis Así que, para introducir esta teoría y esta historia, necesitáis saber todo desde el principio Como ya sabéis, hace pocos vídeos que comentamos bastante información acerca de la llegada de Atlantis a Fortnite muy pronto Además, os mostramos los nombres de las ubicaciones y el lugar exacto donde aparecerá este lugar emblemático. Ok, después de filtrar esto ahora, los filtradores han mostrado cómo se va a ver el mapa después de la desaparición del agua de todo el mapa de Fortnite en esta temporada. Como ya sabéis, el mapa fue inundado... Por completo prácticamente, pero tiene diferentes fases. Poco a poco esas fases van a ir haciendo que el agua desaparezca del juego. Esto está sacado directamente de los archivos del juego. Entonces, al parecer, serían filtraciones totalmente ciertas. Y aparece Atlantis. Y, y, y de eso mismo tratará el vídeo de hoy acerca de las nuevas ubicaciones... Y los villanos que van a llegar a la isla Los jugadores ya están hablando acerca de que un supervillano estará muy pronto en la isla El supervillano tiene un nombre y su nombre es Black Manta Unas cuantas filtraciones que hace tiempo fueron filtradas Muestran algún tipo de nueva silueta para una skin que debería llegar al juego muy pronto. Una silueta que extrañamente concuerda con Black Manta. Y muchos jugadores están con el misterio de cuál sería realmente la skin que va en esa silueta. Y cuando estos archivos encriptados sean desencriptados posiblemente veremos a este personaje, a Black Manta. ¿Y quién es Black Manta? Os estaréis preguntando muchos. Muy bien, tranquilos. Black Manta es un villano del mundo de Aquaman en sus películas. Y está preparado también para sobrevivir en las profundidades del océano. Y al parecer tiene un plan en particular para vengarse de Aquaman. Ya sabéis que esta temporada también está ambientada en el agua, el océano. Y además aparece este personaje... Que sí, a ver, este ya sabemos que es Aquaman Eso significa que realmente estamos en lo cierto Entonces, si hay un nuevo villano que está por llegar a Fortnite Y se ha filtrado esto en los archivos del juego Este podría ser el chico malo que estamos buscando para su llegada a la isla de Fortnite Así que hemos llegado a la conclusión de que si este personaje realmente va a llegar a nuestra isla como supervillano Lógicamente deberá tener una guarida o un sitio donde refugiarse como Aquaman tendrá Atlantis. Este personaje secreto tendrá una ubicación secreta también en la isla. Una ubicación que podemos intentar encontrar en la isla ahora mismo. La cruda realidad es que esto sí está sucediendo ahora mismo en la isla Black Manta. Tiene una guarida secreta en nuestra isla de Fortnite. Me encantaría mostrarosla porque creo que realmente hemos encontrado el punto exacto donde se encuentra. Es verdad que tenemos una mezcla de superhéroes con la vida real en el juego de Fortnite ahora mismo, ¿cierto? Sabemos que tenemos a Deadpool, tenemos a Batman, tenemos a Capitán América... Entonces, no tengo absolutamente... ...ninguna duda... ...sobre la llegada de Black Manta... ...a la isla de Fortnite... ...podría ser... ...la gran batalla de esta temporada entre... ...el ejército de Aquaman... ...y el ejército de Black Manta... ...ya sabéis que la temporada pasada... ...hubo una gran batalla también entre... ...dos bandos... ...Ghost... ...versus... ...Shadow... ...podría llegar... ...una batalla demasiado épica... Entre estas dos nuevas facciones para el juego. Entre los superhéroes y los supervillanos. Así que ambos deberían tener dos ubicaciones distintas y alejadas en nuestra isla actual. Como ya sabemos Atlantis va a existir. E incluso os hemos mostrado prácticamente las coordenadas exactas de dónde se va a situar la ciudad de Atlantis. Será una nueva ubicación que llegará a Fortnite. Una nueva ubicación con nombre. Un nuevo punto importante en la isla. Así que... Black Manta. Tendría que tener también una base secreta de operaciones. Sabemos que realmente... Uno de los lugares que voy a mostraros a continuación... Sería el lugar perfecto. Para ello, porque se trata de uno de los lugares para las operaciones de los villanos en nuestra isla. <risas> Existe una cueva que ha llegado esta temporada a Fortnite totalmente nueva y remodelada. Una cueva realmente secreta y además muy terrorífica para los villanos... ...ya existía en la temporada pasada... ...chicos y chicas... ...damas y caballeros... ...esto podría ser... ...totalmente cierto... ...la gruta... ...podría convertirse en uno... ...de los lugares... ...emblemáticos... ...para esta temporada... ...y convertirse en la cueva secreta de operaciones... ...para los supervillanos como... ...Black Manta... ...y es que no nos coge en absoluto por sorpresa... Todo esto, sino que nosotros ya sabíamos y sabemos a ciencia cierta que la gruta está cambiando por dentro. Y además no solo eso, sino que sonidos oficiales han sido filtrados de su interior ahora mismo. Y los sonidos al parecer son sonidos de algún tipo de cueva oscura. Han sido también ya mostrados en vídeos anteriores. Así que estos secretos... Nos muestran que realmente... La gruta... Va a volver a abrirse para nosotros... Esta temporada... Entonces todos llegamos a la conclusión... De que realmente esta cueva oscura... Y secreta... Sería el lugar perfecto para esconder... A un supervillano como... Black Manta... Como podéis ver... Existen cambios... Y existen avances dentro del mapa... Ahora mismo... Actualmente... Ya se puede entrar... Con el agua un poco más baja y ponernos de pie. Además existen diferencias entre las rocas que estáis viendo. Por lo que significa que no son de las mismas texturas. Pensadlo bien, todo esto tendría lógica en la historia del juego. Aquaman y su lugar secreto con su guarida en Atlantis. Y el villano Black Manta con su base super secreta en la gruta. Espero que os haya encantado este vídeo de corazón, si es así hermanos, ya sabéis podéis apoyar al canal con un fuerte like, suscribiros si no lo estáis todavía y apoyar al canal con el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite, si apoyan la teoría dejen un fuerte y poderoso like y si os gustó el vídeo también, nos vemos en el siguiente vídeo cracks, un besito a todos y...